un pobre a un rico como es que tienes tanto dinero y responde es que tengo las fábricas llenas de gente como tú un empresario que tiene fama de ser muy tacaño quiso adiestrar a sus perros para que no comieran al morirse los animales el hombre comentó que pérdida justo cuando habían aprendido a no comer un peluquero pregunta a un rico como quiere que le corte su cabello este le contesta como tú y le responde pero si usted no tiene pelo hombre